científicas de la mañana de hoy Es un placer para mí coordinar la tercera sesión El nombre de la sesión sería la Academia Mexicana y su contribución a los avances en el diagnóstico y tratamiento para enfermedades raras Tengo el gusto de presentar a amigos, colegas, queridos en el abordaje de estos chicos con enfermedades raras los dos son ponentes de amplia experiencia y reconocimiento en México primeramente la doctora Juana Inés Navarrete va a acompañarnos con eh, su experiencia del tamizaje lisosomal en la institución donde ella labora que es aquí en México y posteriormente el doctor Carvajal compartirá con nosotros su experiencia del abordaje de enfermedades raras en el Instituto Nacional de Pediatría. La doctora Juan Inés Navarrete Martínez es genetista de profesión, es la jefa del servicio de genética del Hospital Central Sur de Alta Especialidad de Petróleos Mexicanos. Eh, es la envidia de todos los genetistas de este país porque eh, Juanita y su grupo de trabajo eh, son los únicos que tienen implementado precisamente eh, el tamizaje neonatal de las enfermedades isosomales en México entonces Juanita es la única que tiene el privilegio de diagnosticar a los niños pues a días de nacido que es cuando se tienen que diagnosticar estos niños ¿no? Entonces Juanita nos va a compartir esta esta experiencia. Es un honor estar aquí con Juanita. Y le paso el micrófono. Pues muchas gracias. Este, uh, estoy muy contenta y para mí es un gran honor estar aquí con ustedes. Le agradezco al comité organizador, a la doctora Esther por sus hermosas palabras y aquí les daré lo que es la experiencia de un tamiz que hemos hecho eh, lisosomal en, en nuestra institución en Petróleos Mexicanos es, se, está, empezamos haciendo un tamiz metabólico ampliado de primero de 60 enfermedades, luego 69 enfermedades y, des, y recientemente agregamos las lisosomales entonces muy pues, brevemente pues recuerden que el tamiz metabólico es el conjunto de actuaciones encaminadas a la detección sistemática de enfermedades congénitas del metabolismo cuando en etapa neonatal. O sea, cuando el niño todavía no tiene ningún síntoma. La búsqueda de individuos de alto riesgo mediante el estudio de toda la población también es un tamizaje, pero nosotros dedicamos a hacerlo a el grupo de niños recién nacidos en la etapa neonatal. ¿no? Una vez hallado, se requiere a nivel individual pruebas de continuación diagnóstica, a nivel clínico y bioquímico, y los programas masivos de detección de errores congénitos del metabolismo nacen como una iniciativa de salud pública en la necesidad de tener un diagnóstico precoz de determinadas enfermedades que son graves, pero que en muchos casos obviamente son tratables. La aparición de nuevas tecnologías ha aumentado el conocimiento sobre la etiología de las enfermedades metabólicas y, por lo tanto, recientemente ya hay muchos avances en su tratamiento. ¿no? ¿Cuáles son los criterios clásicos para inclusión a qué tipo de enfermedades se van a incluir dentro del tamiz neonatal? Bueno, en general lo que se ve es que producen un daño mental y físico grave o un riesgo vital en el periodo neonatal que no exista posibilidad de diagnóstica clínica efectiva en el periodo neonatal que esté disponible un tratamiento efectivo y asequible o por lo menos o un, uh, una prevención ¿no? ¿Vale? ya nacieron pero con una dieta especial el niño puede tener una vida normal o casi normal que la instalación del tratamiento en forma precoz mejore el pronóstico y que exista una metodología analítica rápida fiable y bueno de costo reducido este, eh, es un programa de salud pública que se estableció en Tabis Neonatal en general para poder detectar y tratar ciertas enfermedades condiciones médicas que conducen a una mala calidad de vida a un trastorno del desarrollo o a una muerte prematura debido a estas condiciones ¿no? El primer tamiz neonatal se inició hace más de 40 años para detectar y prevenir la cetonuria y actualmente se diagnostican más de 50 errores innatos del metabolismo. Recientemente se ha considerado incluir en estos tamices ampliados algunas de las enfermedades del depósito lisosomal y se han hecho como eh, estudios de tamizaje en cierto grupo de poblaciones. No, eh, en algunos estados, eh, en Estados Unidos y también por corto tiempo en algunas poblaciones. En Latinoamérica, nosotros hasta ahorita somos el único que hacemos este estudio. Este, eh, recordar rápidamente, y eso lo han, ya lo han visto el día de hoy, que son las enfermedades de depósito lisosomal, que son una familia de más de 40 enfermedades. Todas son ocasionadas por deficiencias enzimáticas que resulta en una acumulación de lípidos o de otros productos en los lisosomas y cada enfermedad es la consecuencia de un sustrato y donde se acumula. La acumulación progresiva de un sustrato generalmente resulta en un daño reversible. ¿Por qué es importante que se diagnostiquen tempranamente las enfermedades? Porque estas son progresivas, debilitantes y frecuentemente mortales, porque afortunadamente ya hoy en día existen tratamiento para algunas de estas enfermedades y como ustedes han visto entre más temprano se trate mucho mejor, eso es lo ideal, y el diagnóstico y la intervención terapéutica temprana puede prevenir daños irreversibles y generar un impacto positivo en el resultado clínico del paciente, traduciendo en una mucho mejor calidad de vida. ¿No? Eh, ¿qué, ¿Qué enfermedades estamos tanizando nosotros en el tanismo natal? Estamos tanizando nosotros la enfermedad de Horler, la enfermedad de Pompe enfermedad de Gaucher, que son las deficiencias por estas enzimas, enfermedad de Niemann-Pick A y B, enfermedad de Crave, enfermedad de eh, Entonces, esas son las enfermedades que hasta ahorita estamos detectando nosotros, y, y también detectamos además todas estas otras metabólicas, ¿no? como errores, de, de, de, de, detectamos enfermedades en aminoácidos, en ácidos orgánicos, en hidratos de carbono, y lípidos, todas estas enfermedades son causadas porque por mutaciones genéticas en alguna parte del gen que dan origen a disfunciones enzimáticas con la siguiente acumulación de compuestos tóxicos. 95% de estas enfermedades tienen un patrón de herencia autosómica recesiva, aunque el 5% restante tiene un patrón de herencia eh, eh, ligado al X. ¿no? Entonces en los mexicanos, ¿qué es lo que hacemos? En Petróleos Mexicanos, nosotros este, cumplimos con los lineamientos internacionales en cuanto a natal, hacemos una recolección y manejo de las nuestras tomadas del papel filtro, hacemos un seguimiento, este, le hacemos a todos los recién nacidos en, en Petróleos Mexicanos. ¿no? Siguieron también los lineamientos para niños que nacen prematuros, enfermos y de bajo peso y a todos se les hace una espectrometría de masa central a donde nazca el niño ya sea en un hospital en una clínica periférica o en un consultorio pequeño en cualquier lugar que nazca si es dentro si es derecho de territorios mexicanos se le hace este ¿No? Estas son las, las enfermedades que nosotros analizamos unos desórdenes de la oxidación de ácidos grasos son todas estas desórdenes de, la, de los ácidos orgánicos todas estas ¿no? De aminoácidos, ¿no? Porque los primeros que se hizo fue fenicetonuria, se hacemos homocistinuria también, fenicetonuria, fenicetonuria clásica, enfermedad de ¿no? orilla lejana de maple, Entonces hacemos todas estas este, para tirocinemias, ¿no? transitoria tipo 1, 2 y 3. También deficiencias detectadas por otras metodologías, como deficiencia de biotinidasa, hacemos para hiperplasia adrenal congénita y fibrosis quística, y por tiroidismo congénito, y muchas de las hemoglobinopatías que también aquí están se detectan en el tamiz, ¿no? la lactosemia, hacemos estos tres tipos de análisis para la lactosemia Y el incremento del número de enfermedades metabólicas detectables en el periodo neonatal extendió la posibilidad de un diagnóstico generalmente presintomático, porque los niños al nacer en general todavía no tienen síntomas, porque no han acumulado ninguna de estas sustancias y eso nos permite pues, dar un tratamiento oportuno y temprano, muchas veces través de modificaciones dietéticas las terapias tradicionales para las enfermedades metabólicas incluyen manejo dietético como restricción de proteínas evitar el prolejado o algunos suplementos alimenticios que se le dan también a nuestros niños las nuevas terapias incluyen trasplante de órganos y reemplazo enzimático y las opciones de dar tratamiento con la terapia génica somática se encuentran en fases iniciales de estudio pero se espera que en los esto también sea una posibilidad la terapia genética, aunque para algunas condiciones no existe opción de tratamiento específico o cuando el paciente fallece a causa de alguna de estas enfermedades metabólicas, los familiares necesitan conocer el diagnóstico definitivo para recibir un adecuado asesoramiento genético y también se deberá tamizar a todos los nuevos descendientes. Nosotros les vamos a enseñar cómo a través de un niño que no tiene ningún síntoma y hemos estudiado alguna de estas enfermedades. Hemos hecho el seguimiento y, les, y así descubrí a todos los familiares que algunos de los hermanitos que estaban empezando con síntomas se han descubierto gracias a este tamiz. Se reportaron 20.358 nacimientos de los años 2007 a 2012. Eh, un total de ellos presentaron alguna alteración metabólica. Esto fue antes de que existiera nuestro tamiz este, isosoma y fueron enviados a los servicios de genética, pediatría de alta especialidad y obviamente como eran muchas como ustedes vieron en la pediátrica del hospital sin transición de alta especialidad 124 casos fueron diagnosticados con algún error inacto del metabolismo ya con pruebas confirmatorias, otros tan solo eran portadores. y los casos que vimos más eh, fueron procedentes de los estados de Campeche del DF, Estado de México, Hidalgo, Jalisco Oaxaca, Puebla, Tabasco, Tamaulipas y Veracruz, ¿no? esta fue donde eh, se distribuyó, como ustedes ven, la mayor número de casos ¿no? este, es el estado de Veracruz, seguido por Tabasco y después Campeche. La distribución por género fue esta, el <coughs> número de casos del sexo masculino que del sexo femenino. Y a partir del 1 de agosto del 2012 se han incluido en el tamiz metabólico 7 enfermedades más, 6 por depósito lisosomal y una inmunodeficiencia severa combinada que también se detecta a través del tamiz lisosomal, nuestro metabólico ampliado. Entonces la, ya les había dicho cuáles se el la enfermedad de julio que es una mucopolisacaridosis tipo 1 por deficiencia de alfai Enfermedad de Pompe, que es Eficiencia de Alfa-Galactosidasa Enfermedad de Gaucher por deficiencia de Beta-Milocerebrosidasa. Enfermedad de Niemann-Pick por deficiencia de Estimumilinasa Ácida. Enfermedad de Kramer, por deficiencia de Galactosidasa. De de y enfermedad de FAMI por deficiencia de Alfa-Galactosidasa. ¿No? Entonces, este... No, aquí dice el 1 de agosto no del 2012. Pues, no, y actualmente hemos detectado cuatro recién nacidos con enfermedad de FAPRES cuatro eh, pacientes con enfermedad de Pompe una de pacienta de y tres con de deficiencia y, y otro paciente, ese es reciente, con un tipo 1 eh, ¿Qué hacemos con estos niños? Bueno, aquí primero eh, corroboramos que así sea, les mandamos a hacer actividad de lenguaje y después también mandamos a buscar la, la mutación lo que hemos encontrado dentro de nuestros pacientes FABRI es que casi todos son una mutación, una mutación de presentación tardía la R363H, que quiere decir que esta mutación eh, empiezan a tener manifestaciones químicas a partir de los 35, 40 años y, y hacen una insuficiencia renal eh, severa eh, a partir de los 50% o sea, lo se llama, de presentación tardía y bueno, por todas maneras estos niños nosotros los, vamos, los estamos siguiendo con este, niveles de, de, de encima con sus pruebas de, como es manifestación renal, principalmente lo que vamos a es toda su filtración glomerular, que hasta ahorita bueno, pues va, está bien todos estos niños. Luego hemos detectado también en la enfermedad de Pompe que todas son lo que se llaman deficiencias que fueron descritas por primera vez en una población en Taiwán en donde se vio que aunque la actividad estaba baja no era suficientemente baja como para causar ningún síntoma. En nuestro, nuestro niño que tenemos, con una combinación que es un heterocigoto compuesto, tiene un gen para hacer deficiencia de y otro de presentación tardía, que su papá sí tiene manifestaciones clínicas de hipotonía y cansancio en, en las tardes, nada más. Lo pues estamos siguiendo también este niño nosotros por niveles, este, con niveles, con pruebas enzimáticas, niveles de CTK, de muscular, que hasta ahorita va bien. Y por último, nuestro caso, bueno, pues que nos causó mucho más conflicto fue este niño, este último con la de Horler, es una niña. Esta niña nos detectaron una actividad muy baja y al mandarle a repetir el estudio confirmatorio salió niveles no detectables del enzima. Lo mandamos a hacer fuera en Brasil y nos vinieron a decir niveles no detectables. Entonces le mandamos a hacer actividad en leucocitos y en leucocitos nos reportaron 0.01 cuando lo normal es de 28 para arriba esta niña todavía no tenía ninguna manifestación clínica porque todo esto ya le ha pasado como mes, mes y medio pero tenía ya acumulación de glicosaminoglucanos en orina entonces decidimos debido a su muy baja actividad en leucocitos, ya que ya tenía glicosaminoglucanos aunque no tenía ninguna manifestación clínica empezarle a dar terapia de reemplazo enzimático, en lo que se buscaba un donador para hacer un trasplante de médula ósea. Eh, la niña, cuando empezamos a la terapia, que fue a los seis meses, ya tenía una muy ligera jiba, no tenía ninguna otra manifestación, pero ahorita le estamos dando terapia y está en programa para trasplante de médula ósea. Este es bueno lo que les platicaba nuestros niños, cómo se han cómo se han seguido eh, las características genéticas que hemos encontrado. A través de ellos hemos detectado en algunos padres portadores, algunos humano con los hijos que tampoco tiene todavía manifestaciones clínicas, porque recordarán que les dije de manifestación tardía esta es, una, esta es una mutación que detectamos en otra familia que en algunos está descrita como patogénica en otros no, el niño no tiene, no tiene ningún síntoma y tampoco sus familiares y también nada más lo estamos siguiendo, ¿no? los niños que en general no sabemos que no están descritos como manifestación tardía lo que hacemos es que nada más en seguimiento no les damos terapia para enfermedad de pompe igual este, los niños que son pseudodeficiencia, celo, pues ellos no se les, se les sigue, la más una vez al año, su médico, eh, su, el pediatra nos reporta de cómo van, y al niño que es una combinación de un, un, un alelo para pseudodeficiencia y el otro para presentación también, el único niño que sí lo está viviendo de cerca, en cuanto a cada seis meses, vemos como el tono muscular, le pedimos su CPK y, y eso es todo lo que estamos haciendo, tampoco no, no recibas ahorita ningún tipo de, de tratamiento. ¿Cuáles son las limitantes y las consideraciones finales de este tamiz metabólico? Bueno, falta de pruebas químicas y de expresión. Hay que medir siempre, no se les olvide, que, que, que es, es de, se hacen tanden, se hacen gota y que es bastante confiable, pero siempre hay que confirmarlo. Y siempre hay que confirmar con una segunda toma de muestra y pedir actividad enzimática ya sea linfocitos y/o fibroblastos análisis de expresión en cultivos análisis de, y confirmar con el tipo de, de mutación ¿no? también si está descrita si no está descrita aunque vamos a encontrar con muchos casos como en estos que algunos no están descritos seguimiento del paciente no aquí a otra vez la clínica ir sigue al paciente hasta ahorita lo que decía el único al momento que hice decía ningún momento con terapia de reemplazo no ya les dije que sí, hay una niña con Holler que sí estamos tratando y, es, y hacemos extensión, extensión de estudios a familiares no por ejemplo quién es positivo, de dónde viene la herencia, pues vamos siguiendo y este, este es eso importante porque es el primer estudio en México sobre el diagnóstico precoz de enfermedades de depósito lisosomal que fueron detectadas por Tamis no Natal Ampliar que, que no tenían los niños de ¿cuáles son las metas? bueno, esto nos da la oportunidad para un tratamiento oportuno un seguimiento cercano y un tratamiento oportuno antes de que los niños vayan a tener algún síntoma cuando empiecen con algún síntoma detección de familiares afectados y buscar a otros pacientes que a lo mejor a mí no sabían que tenían la enfermedad y hoy muy importante es un asesoramiento genético adecuado ¿por qué? porque es muy importante que los padres sepan que sean portadores de nuestras enfermedades y que tengan un este, un seguimiento eh, adecuado y que ellos estén conscientes de que estas son enfermedades genéticas y las repercusiones que esas enfermedades pueden tener también en sus descendientes. Pues agradezco muchísimo y cuando termine, para preguntas. Muchas gracias. Gracias, doctora Navarrete. Siguiendo.